Acción. Se llama contaminación eh, sonora o contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o perdura en tiempo como los otros tipos de contaminación, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se la controla bien. El término contaminación acústica hace referencia al ruido, entendido como sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas, tráfico, industrias, locales de juego, de ocio, aviones, barcos, etc. que producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos en general y de los humanos en particular. La primera declaración internacional contempló las consecuencias del ruido sobre la salud son de 1972 cuando la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. Siete años después, la conferencia de Estocolmo clasificaba el ruido como un contaminante específico. ¿Pero qué es el ruido? La clasificación de un sonido en la categoría de ruido se la cuantifica a través del nivel de presión sonora expresada en decibeles. En este sentido, el valor mínimo que puede percibir el oído humano es de 0 decibeles y el valor máximo se lo denomina umbral del dolor y es de unos 130 decibeles. El ruido comienza a dañar la audición aproximadamente a los 70 decibeles. La OMS considera que el límite superior de ese es de 50 decibeles y por encima de ese nivel el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación. El sonido de nuestro cuerpo El oído humano es muy sensible a las fluctuaciones de presión del aire. La percepción sensorial de este fenómeno es lo que llamamos sonido. Dichas vibraciones del aire se propagan en forma ondulatoria entre la fuentes de sonido cuando la fuente deja de vibrar, el sonido se detiene. Llamamos ruido a un sonido no deseado o molesto. También son conocidas las consecuencias que acarrea para la salud física y mental de las personas que se exponen a ella, el sonido, los cuales podremos clasificar de la siguiente forma. 1. Efectos auditivos, como interferencia en la comunicación oral, desplazamiento temporal o permanente del umbral de audición y en casos extremos, sordera. Dos efectos no auditivos, a esto se los puede agrupar en distintas categorías, efectos físicos como aumento de la presión arterial, taquicardia y jaquecas. Durante la exposición por ejemplo prolongada a más de 85 decibeles se han observado síntomas como gastritis, colitis, aumento de la glucemia y la colesterolemia. Efectos psicofísicos como la irritabilidad la pérdida de la atención, agresividad, insomnio, fatiga y estrés. En los niños y las niñas, el efecto es, por ejemplo, de al recibir educación en ambiente ruidoso, se sabe que se dispersa la atención, se retarda el aprendizaje, la comunicación oral y la habilidad para la lectura. En casos extremos, se observa también aislamiento y poca sociabilidad. La contaminación sonora en Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires está considerada la octava ciudad más ruidosa del mundo. Ingresa en esta triste categoría, junto a ciudades como Tokio, Pekín, Nueva York, etcétera, y por lo tanto ha tenido que operar activando distintas leyes y ordenanzas. El Código de Prevención de la Contaminación Ambiental aprobado por la Ordenanza Municipal 39.025 de 1983, dedica su sección 5 a los ruidos y vibraciones y donde se dice, se fija el nivel de ruido admisible que trasciende dentro de un edificio en 45 decibeles con correcciones para los ámbitos horarios que corresponden. Muchos años más tarde apareció la ley 1540 de control de la contaminación acústica de la ciudad autónoma de Buenos Aires y que indica un periodo diurno desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche a las 22 horas y un periodo nocturno de las 22 horas a las 7 de la mañana del día siguiente. Se realizó la clasificación de las áreas de sensibilidad acústica, separadas en categorías de ambiente exterior e interior, y con una serie de mediciones para encontrar este, las equivalencias y las este, distintas formas de regular. También se creó la Agencia de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación de la normativa vigente en contaminación acústica, en la cual desarrolló el primer mapa de ruido de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Julián. Esto es Me Encanta Cantarte, con este programa especial sobre la contaminación sonora y acústica en las grandes ciudades. Espero que les sirva, hay mucho material, me pueden consultar, hay otras fuentes para verlo. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.